Bueno, la hora de Urningham, estamos en vivo acá desde el Club Nuevo Arroyito de Urningham, donde se va a presentar Zabaleta y lo vemos entrar, Alberto Fernández, para la conferencia de prensa, es un gusto muy grande para nosotros poder estar acá y ser parte de esto, estamos con los dos candidatos, candidato a presidente y candidato a intendente de Urningham. A pesar del tiempo bastante bastante lluvioso, mucha, mucha cantidad de gente se ha llegado hasta acá para venir en esta primera instancia. Ellos van a brindar una conferencia de prensa para los periodistas. Acá solamente andan periodistas y algunos dirigentes que ustedes ven entrar en este momento, como el intendente de Ituzango. <estrategasieurs> ya vemos también, también a también al Bralde, nosotros tomamos que no, no, cámara no, no, no, no, no, ¡Ahí está, Martín, ahí está Rachi. Estamos en vivo, como decíamos, desde acá, de los confines de Urlingan, desde el Club Nuevo Rollito, donde se ha inaugurado la nueva cancha de pista. El micrófono en la mano lo tiene el intendente Juan Zabaleta, quien en minutos más comenzará esta conferencia de prensa. Muchos medios gráficos, muchos compañeros, muchos medios gráficos, acompañando este lanzamiento acá en el cono urbano. Acá vemos al Presidente del Consejo Deliberante de Úrrega, Martín Rodríguez. Bueno, bueno buenas tardes Escuchamos a todas y a todos los medios de prensa, los, muy breve, tenemos la la enorme satisfacción y alegría de que esté el candidato a presidente y futuro presidente de los argentinos eh, inaugurando un playón deportivo parte de una política que el municipio ha venido desarrollando estos tres años y medio nosotros siempre decimos que ¿cómo, cómo y cuando cerraron las fábricas durante esos años que fueron muchas las pymes se abrieron más clubes y fueron estos clubes los que albergaron Paz y cumplieron con un rol social importante, ¿no? También acompañado por el Estado municipal, así que estamos en un barrio, en el barrio San Alberto en el pueblo con un presidente que, que camina entre la gente, con un candidato presidente y futuro presidente que camina entre la gente así que estamos muy contentos de tenerlo acá le damos la palabra Fernández porque te, te, creo que, tenemos que, hablar, que seguramente hablaremos allí gracias a todos por estar Tuvimos ayer, antes de ayer en coche también con clubes de barrio, donde uno puede darse cuenta de la importancia de los clubes. No, no. Yo enseño derecho penal hace muchos años y cuando uno estudia criminología sabe que hay mecanismos de control social, que son los mecanismos a través de los cuales a los chicos se les van impulsando valores. El mejor mecanismo es la familia, el otro gran mecanismo es el otro gran clubes de barrio. Entonces, soy lo que piensa que los clubes de barrio tienen un sentido social muy serio. Y que cuando uno pide que las tarifas de los clubes de barrio no sean iguales que las tarifas que se cobran al todo del mundo. Y cuando le pedimos al Estado que intervenga y se asocie con el clubes de barrio, no le estamos pidiendo un gasto, le estamos pidiendo una inversión, inversión en nuestros chicos. Inversión en un lugar donde pueden encontrar, hacer deportes y haciendo deportes conocer valores y así hacer las mejores personas para la sociedad que necesitamos. Así que yo se mucho lo que Juanchi hace aquí, donde se unen clubes de barrio con la gestión municipal para preservar que nuestros chicos no estén en las calles, porque los chicos en las calles son caldo de cultivo para las malas cosas. Para las mejores cosas está los clubes de barrio, está el compromiso del Estado de hacer lo necesario para que nuestros chicos tengan los valores que tienen que tener. Así que felicitaciones, Juan, es una alegría estar acá con ustedes. Mirá, el tema de las tarifas es un tema muy complejo. Lo primero que hay que hacer es desdolarizarlas, porque el máquina se dolarizó para que sus amigos ganen plata. Y han ganado una suma cuantiosa. Que además, no reinvirtieron del modo adecuado, porque han logrado lo que nunca logró nadie, dejar durante el Día del Pan a 50 millones de personas sin luz. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es volver las tarifas a peso, terminar con este plan de liberalización de las tarifas que ha sido realmente un saqueo para ciudadanos. Lo segundo es entender que hay situaciones que merecen un tratamiento especial. Este es un caso, los clubes de barrio son un caso. Por ah, lo hay que, que prestar atención. El lo que está tomando la campaña, de en los últimos días, y desde no últimos el último día, el cayó de la, la no, no, no, no, no bueno. Ellos miran las encuestas, que no son las que publican. Están un poco a la Escuchamos claramente lo que se dice, tratamos de escucharlo. La gente ya sabe dónde está la mentira, no está el La gente que o que sea que no soy yo. Por lo tanto, no les no voy a entrar en ese debate con Macri. Lo vi una sola vez en mi vida Macri. Y la verdad es que efectivamente tuvimos un debate sobre la policía, el traspaso de la Policía Nacional, porque yo le decía que el resto del país no tiene por qué pagarle a los porteños a los policías. Y que si él quería llevarse a la policía se la podía llevar, pero que la paguen los porteños. Cuando Mental fui jefe de gabinete no la pudo hacer, lo hizo cuando fue presidente. Cuando hizo, no fue presidente, le hizo pagar a la Argentina entera la policía de los porteños. Yo quiero vivir en un país federal, Macri parece que. ¿Qué es, lo que no, ¿Qué es lo que no cumplió usted que dice Macri? No tengo la menor idea, pero la verdad no le presto mucha atención porque nunca dice cosas ciertas Macri, se ve otra mentira más. Hablando después el, el juez hizo una presentación. Una por... de una campaña polarizada, estamos en presencia de una campaña agresiva. Un Miren, yo con la agresividad y con el maltrato no me voy a involucrar. ¿De acuerdo? Ya tuvimos demasiado maltrato entre nosotros, lo que tenemos que hacer es unir. Para dividir esta máquina, estoy yo. No voy a hacer nada para seguir dividiendo. Alberto, hoy el hizo una presentación en diputados por el riesgo a fraude en la elección y los cambios de las reglas de juego. ¿Cómo piensa que va a seguir esto? Yo espero que eso se investigue, porque Starmatic ha llegado de un modo absolutamente raro a involucrarse en la, en la elección. Los apoderados del Partido Justicialista, con andó a la cabeza, están siguiendo el tema muy de cerca y están haciendo todos los planteos judiciales. Pero me gustaría que se investigue. ¿Cómo está Tarmatic? Una empresa absolutamente desprestigiada porque en todos los lugares donde intervino hubo problemas electorales, terminó haciéndose cargo de él. Me gustaría que investigue porque alguien que me dice que es el consecuencia de una devolución de favores de aportes a la campaña de Macri de 2016. Alberto, ¿la situación de los jóvenes en los padrones ya se soluciona o...? Eso creo que sí, eso creo que va camino a resolverse. ¿Qué, sí. ¿Qué importancia tiene las pasos para usted? El paso es una opinión de la sociedad es la oportunidad que tiene la sociedad para expresarse y para elegir muchas veces nosotros nos quedamos en las pasos presidenciales, pero por debajo en muchos lugares hay paso y lo, la, los pueblos, las ciudades las jurisdicciones van resolviendo quiénes son sus mejores intendentes sus mejores concejales siempre es saludable que la gente se involucre en la política, política Alberto, estamos en zona oeste Televisión, Canal 7, programa Yo Te Veo y un canal del medio nacional tiene mucha importancia, pero va a llegar a todo el partido de Burlingame. Y me gustaría saber a los que no son seguidores de usted qué les puede decir, qué mensaje le transmite para que puedan elegir por usted o por otra elección. Yo no quiero ser el presidente de los que me siguen y me votan, quiero ser el presidente de todos los argentinos. Ayer lo hablaba con Esquiarete. Ayer lo hablaba con Schiaretti. La verdad es que si alguna vez se pensó. En una Argentina, sin los cordobeses ha sido una locura, ¿no? porque los cordobeses son tan importantes como cualquier argentino. Y acá en Burlingame no pasa exactamente lo mismo, exactamente igual. Acá no es que son buenos los que me votan, acá hay argentinos que viven y necesitan. Y yo para ellos, lo que voy a hacer es empezar a aprender la economía, que la economía vuelva a funcionar. Hace tres años y medio, casi cuatro, que Macri apagó la funda de economía. Apagó el consumo, apagó la producción, aumentó la pobreza y aumentó la desocupación. eso lo vamos a cambiar el día en que encendamos la economía nuevamente. Encender la economía, encender la economía, significa volver a generar el consumo. La Argentina consume el 70% de lo que produce. Si vos bajás el consumo, afectás la producción. Y fue lo que pasó. Como dejamos de consumir, dejamos de producir. Como dejamos de producir, aumentó el desempleo. Como aumentó el desempleo, aumentó la pobreza. Este círculo lo vamos a revertir. Generando, de, recomponiendo el salario de la gente para que la gente vuelva a tener dinero para consumir. Estamos en un país donde le han convencido a la gente que no tiene derecho a tener aire acondicionado. Que no tiene derecho a tomarse vacaciones. Que no tiene derecho a ir a comer un día una pizza con su familia. Que no tiene derecho a ir al teatro. Los han convencido de esto. Y eso son derechos que tienen los argentinos y que nosotros debemos preservar. Todo eso lo vamos a poner en marcha. No temas y nos ven muy bien. Vamos a abrir las fábricas. Cada fábrica que se cerró vamos a levantar las persianas y vamos a prender las máquinas para que allí operarios trabajen y recuperen el trabajo. Lo único que me obsesiona es volver a poner en marcha la economía y el trabajo de los argentinos. Es lo único que me obsesiona. Yo lo que quiero es convencer, que la gente se convenza sí, que esta no es la única camina, que es el único camino que tenemos. La verdad es que Macri nos ha convencido que solo tenemos que padecer para ver si algún día disfrutamos. Y la verdad tenemos que disfrutar hoy. El esfuerzo tiene que tener un resultado hoy. No, no sabes cuándo. Y eso es lo que te propone Macri. La realidad es que lo que yo quiero es que los argentinos recuperamos, podamos recuperar nuestra dignidad y nuestra autoestima y darnos cuenta que tenemos derecho a vivir en una mejor sociedad no en esto que nos proponen que no es verdad que estamos condenados a perder a perder y a perder que no es verdad que los jubilados están condenados a seguir poniendo dinero de su bolsillo para ajustar el país ¿de qué modo? Baja, bajando las jubilaciones que es lo que ha hecho Macri? que no es verdad que los que trabajan tienen que seguir pagando los que trabajan impuestos a las ganancias y además... Eh, sin nadie que repara ver el momento en que eso va a dejar de ocurrir todo esto tenemos que reformularlo en la Argentina no es justo lo que está pasando y yo lo que les digo a todos los argentinos es que tengan presente, porque me lo ha dicho el enviado del fondo que el gobierno se ha comprometido después de la elección a hacer una nueva reforma previsional y hacer una nueva reforma laboral y eso es más miseria para los jubilados y más miseria para los que trabajan conmigo no cuentan, si quieren nombrar o buscar un presidente ajustador, no me, voten, me voten sea, a mí, voten a gracias la obvio, gracias, las dos cosas. Muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias a todos. Bueno, ahora me toca a mí, buenas tardes de vuelta a todas y a todos. Así, así muy simple. Como nos gusta hacer a nosotros, al lado de nuestra gente, sin vallas de por medio, con un candidato a presidente y futuro presidente de los argentinos, que camina entre los vecinos, que camina entre la gente, que los escucha y que los va a seguir escuchando. No hay vallas entre nosotros y nuestro pueblo, somos parte de lo mismo. Somos el pueblo mismo que viene a transformar lo que nos tocó vivir con Gabriel Catopodis, con Martín Insauraldi, con Julio Zamora, con Alberto Descalzo, con Juan Pablo de Jesús y con muchos compañeros intendentes estos tres años y medio. Yo le contaba a Alberto, le contaba a Alberto que este es uno de los 32 clubes de barrio que cuando Macri cerraba las pymes, estos clubes se abrían para albergar a nuestros pibes y a sus papás. Cerraban las pymes y se abrían los clubes, para que los pibes jueguen a la pelota, para que las pibes practiquen deporte, las pibas, pero también para levantar un plato de comida, porque también nos encargamos Frente a este desastre que vivimos en la Argentina, de que nuestras familias pudiesen estar como corresponde. Nosotros venimos, Alberto y Cristina vienen a cambiar resignación por esperanza. Nosotros, nosotros no le vamos a contar a ustedes lo que les está pasando. Sabemos lo que les pasa: que la plata no alcanza lo que hicieron las tarifas el tener que elegir entre pagar una prepaga o la boleta de luz, y ahí recorrer al sistema de salud municipal, y nosotros con los brazos abiertos. Porque en definitiva queremos recuperar los derechos, los derechos de los vecinos de Burlingame, los derechos de los bonaerenses, y los derechos de los argentinos. Los derechos no se negocian, los derechos son parte de la vida misma, es lo que vivimos, seguramente vamos a volver y vamos a volver para ser mejores, y vamos a volver para entender que el único ordenador en la sociedad es el trabajo que los argentinos van a tener con Alberto Fernández, trabajo que los argentinos van a tener con Alberto y con Cristina, una Argentina desendeudada, ¿saben por qué? Porque ya nos tocó hacernos cargo, porque nosotros cuando nos tocó en el 2003 con Néstor, desendeudar a Argentina en una deuda que no era nuestra. Pero lo hicimos, nos liberamos del fondo. El fondo monetario es lo peor que le pasó a los argentinos. No hay fondo bueno, ¿se acuerdan? Cuando decían que el fondo era más bueno. El fondo es malo. El fondo viene por el trabajo, por los recursos de una Argentina que debe volver a ser soberana. No hay modelo local no hay modelo de lomas de Zamora, de San Martín, de Tigre, de Ituzaingó, de La o de Hurlingham, si no hay modelo nacional, si no hay una Argentina que genere empleo, que crezca, que produzca, que defienda el mercado interno. Nosotros lo dijimos, cuando entraba una remera de China, seguramente quedaba una silla vacía en una máquina de coser de alguna fábrica textil de Burlingame. Y la verdad, eso es lo que queremos cambiar. Defender el trabajo de los argentinos, de los empresarios y los productores argentinos. Entendiendo que abrir las puertas al mundo no significa dejar a nuestro pueblo sin laburo. Eso es lo que venimos a hacer. Le venimos a contar que vamos a transitar todo este tiempo con mucha esperanza, con mucha solidaridad. prometiéndole a los argentinos lo que nosotros hicimos en algún momento. ...generar empleo... ...yo no me voy a cansar de decirlo... ...Alberto Fernández viene... ...a devolverle el trabajo a los argentinos... ...sépanlo... ...sépanlo... ...a devolverle la posibilidad de tener una vivienda... ...una vivienda... ...no he visto en Urlingan... ...un solo plan de viviendas... ...durante este tiempo... ...y le venimos a devolver... ...la posibilidad de tener una vivienda... ...eso es lo que vamos a hacer... ...nosotros no lo nos vamos a detener en esas pavadas que andan diciendo por ahí, intentando hacer campañas que a la gente no le importa. Mal que le pese al gobierno y a Macri, la agenda es económica. La agenda es económica, es lo que la gente sufre. Mis jubilados en Urlingan están 1.500 pesos por debajo de la mínima para tener un alimento como corresponde por mes, la canasta básica alimentaria. No queremos que esto vuelva a pasar. Así que en definitiva hoy venimos a este barrio. Nosotros podemos venir a los barrios, no tenemos que vallar las cuadras alrededor para que la gente no nos diga lo que no corresponde. Esto seguramente va a seguir siendo así, porque vamos a tener un presidente que honre el destino de los argentinos, que nos dé la posibilidad nuevamente junto a un gran equipo de poder volver a poner a nuestra Argentina de pie. Así que yo los comprometo a hablar con todos, a charlar con cada vecino, con cada vecina, en el almacén, en la verdulería, que también sufren los tarifazos y los aumentos, en la carnicería, en las esquinas. Tenemos que ir lugar por lugar, hogar por hogar, para que, para que sea un aluvión, para que en agosto comencemos a ofrecerles a todos los argentinos y a todos los bonaerenses, una Argentina digna para un pueblo que se lo merece. Para un pueblo que aguantó tres años y medio lo que no se merece. Y nosotros venimos a representar esto. Presente, futuro y esperanza para todos. La política se hace con el corazón, arriba de la mesa de cada argentino. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de hoy. Muchas gracias a todos. Mucha fuerza. Y les doy la palabra al futuro presidente de los argentinos. ¡Fuerza al Gracias por estar acá. Te vamos a acompañar. ¿Cómo les va? Lindo estar en Birmingham. Gracias por haber venido. Gracias. Gracias por tu palabra, Juanchi. Gracias por la calidez de todos y cada uno de ustedes. Me encanta me encanta estar rodeado de ustedes. Ustedes no tienen idea la fuerza que dan. Algunos se enamoran de la yo me enamoro de todos ustedes. Yo me enamoro del cariño y del afecto de todos ustedes. Porque yo sé con quién estoy comprometido. Yo estoy comprometido con ustedes. Estoy comprometido con cada argentino que hoy padece la miseria que ha generado este gobierno en la Argentina. Estoy comprometido con cada uno que deambula por las calles, buscando el trabajo que ha perdido, casi sin ilusión, porque además lo han convencido que su mejor suerte es algo así como reinventarse y convertirse en un emprendedor que andan en bicicleta repartiendo deliveries. Esa es la mejor opción que nos proponen, perder un trabajo digno... Aquí. No pasa nada, muchachos. La alegría está llegando, no pasa nada. Eso es lo mejor que nos proponen. Nos proponen definitivamente. Eso. Nos proponen perder más trabajo, cerrar más empresas, ajustarle más la vida a los jubilados. Eso es lo que han hecho hasta aquí. ¿Y qué nos dice el presidente? Que va a hacer lo mismo, pero más rápido. Esa es la mejor oferta que tiene. Créanme... He escuchado desde ayer decir que me vieron nervioso. Nervioso me pone la pobreza. Nervioso me pone encontrarme en cada lugar que voy de la Argentina y escuchar empresarios que tienen sus empresas cerradas. Escuchar gente que busca empleo. Escuchar chicos que van al colegio menos horas porque no soportan el frío por el estado edilicio de las escuelas. Eso me pone nervioso. No me pone nervioso la opinión de otro. Me pone nervioso la miseria en la que hemos caído. Me pone nervioso que hayan convencido a algunos argentinos que la mejor suerte es soportar este presente horrible. Compañeros, compañeras, amigas, amigos, vamos a dar vuelta a esta página espantosa que empezó a escribirse el 10 de diciembre del 2015. Y en el 10 de diciembre del 2019 vamos a empezar a escribir la página que le devuelva la felicidad a todos y a cada uno de los argentinos y las argentinas. Yo sé yo sé que vamos a tener que soportar días de agravios, de malos tratos. No se preocupen, no se preocupen, ninguna marcha es simple. Yo sé que tenemos muchos medios que no están a favor nuestro, lo tengo claro. No es el porque los problemas no es las noticias. No son las noticias. El problema es la realidad. Que publiquen las encuestas que quieran y las noticias que se le den las ganas. Todos ustedes van al almacén y al supermercado y saben la verdad. Todos ustedes reciben la cuenta de luz y de gas y saben la verdad. Todos ustedes saben cómo nos han empobrecido. Vamos a cambiar esta realidad. No estamos condenados a este estado de cosas vamos a volver a ponerle felicidad a todos y cada uno de los chicos que hoy en día padecen esta Argentina vamos a darle un futuro a cada chico para que pueda educarse y crecer en una sociedad mejor esto que está pasando en este club es una prueba del compromiso social que hay con una, con una sociedad que está desamparada por el gobierno esto, vecinos que son capaces de dedicar su tiempo y su esfuerzo para construir estos clubes que amparan a los que el Estado abandona, estos son los argentinos que hacen falta. Vamos a trabajar con ellos, vamos a trabajar todos juntos. Yo solo les pido una sola cosa, que salgan de acá y convenzan a los que no están convencidos. Cuéntenles que si alguna vez confiaron en otros, se den cuenta que los estafaron. Cuéntenles que en la Argentina que se viene... Nunca preguntaré qué hicieron. Lo que les voy a preguntar es a dónde quieren ir. Y si quieren llegar a una Argentina más justa, allí quiero que me acompañen. Vayamos todos juntos. Gracias por estar. Los abrazo lo mejor para ustedes. Muchas gracias.